Bueno, hablando antes con unos compañeros decía que me decían que cerrar era difícil, ¿no? Porque cerrar una jornada como esta al final te exige ser sintético para recoger algo de lo que se ha, se ha dicho, simbólico, ¿m? para que la gente se lo pueda llevar, ¿m? y breve, sobre todo breve. Entonces voy a intentar las tres cosas. Eh, lo primero que, que me gustaría decir es que yo creo que el leitmotiv de esta jornada ha sido la de rescatar el valor de la colaboración en sí misma, per se. ¿no? Porque muchas veces hablamos de colaboración, pero colaboración para innovar, colaboración para competir, colaborar para repetir los mismos paradigmas con los, contra los que estamos intentando luchar o salir. ¿no? Eh, eh, y ante eso, en la jornada de hoy hemos intentado rescatar la, la cooperación y la colaboración en sí misma. Primero porque… ...proporciona resiliencia y, y capacidad de impacto a las organizaciones en las que, en las que venimos trabajando y con las que colaboramos. ¿no? Y eh, en eso insistía mucho Javi Creus. ¿no? Eh, segundo, también porque la colaboración digamos que desconcentra los capitales. ¿no? Desconcentra el, el, el capital monetario, desconcentra el capital intelectual, desconcentra el, el capital de infraestructuras... ...desconcentra el capital relacional... ¿no? Y eso también va generando nuevos modelos de organización social. ¿no? Y sobre eso también hacía insistencia eh, Richie. ¿Mm? A pesar de que tenemos que luchar contra los miedos que este cambio de modelo de generación y distribución... Eh, motivado por la colaboración pues está, está formando ¿no? porque está amenazando en cierto modo algunas cosas del status quo del estado de bienestar ¿no? y la pregunta sobre los miedos que hacían eh, en el coloquio con, con Javi Creus ¿no? ha sido también muy, muy interesante ¿no? ante eso solo podemos contraponer la confianza en la colaboración porque cuantas más personas cuantas más ciudadanas y ciudadanos intervengan eh, más eh, posibilidades de autorregulación tendrá el sistema y que sea cada vez más tendente al bien común. Eh, las personas que han estado en esta mesa, eh, lamentablemente más varones que, que chicas o mujeres, eh, nos han dado algunas claves. ¿no? Richie nos ha puesto el mantel con los preliminares, ha hecho sobre todo resaltar el valor de cada ingrediente, de lo que aporta cada organización y cada persona a la colaboración. Eh, Javi Creus... Eh, nos hacía énfasis en que hay nuevos modelos de aprovechar las capacidades productivas y, y distributivas al máximo, ¿no? Un poco eh, lo que está haciendo mucho énfasis ahora Jeremy Rifkin, ¿no? con, el, con el modelo de transacción de, de, de coste cero. Eh, pero Javier nos decía que hay que asegurar muy claramente cuál es la función social de ese movimiento, ¿no? Anne nos invitaba a, a construir nuestro espacio de forma colaborativa ¿no? y a asociarlo con las emociones y, las, y los ideales compartidos en las organizaciones. ¿no? Hablaba mucho del poder del espacio físico. Y Diego, eh, me quedo con, con una de sus transparencias, que decía eh, que hay que pasar del organigrama al superorganismo. ¿no? Y ese superorganismo que esté compuesto por gente de dentro y de fuera de la organización. ¿no? Las experiencias hasta ahora estaban eh, con su plataforma Husin, estaban viéndose limitadas a organizaciones eh, con unos límites, pero se podría extrapolar tranquilamente a colaboración entre personas, organizaciones de cualquier tipo. ¿no? Porque eso permite que la organización real, la estructura real, se adopte a lo emergente. Y eso vuelve a ser. Eh, un factor de resiliencia, ¿no? volviendo a, a, a la idea que recalcaba eh, Javi Creus con la resiliencia. Bueno, yo creo que lo que nos gustaría a las personas que hemos organizado, hemos participado en esta jornada, es que salgáis de aquí diciendo se me abre la boca agua, ¿no? <risa> se me abre la boca agua por ese cóctel eh, jugoso, aromático, eh, que tiene ese puntito de alcohol que nos puede alegrar, ¿no? donde podemos ver los matices ¿no? de los diferentes ingredientes que hay en el cóctel, que eh, va evolucionando según lo vamos sintiendo en la boca, desde ese impacto inicial hacia ese gusto que nos va dejando hacia el final. ¿no? Eh, y pensemos también no solo en el cóctel, sino en la liturgia asociada a la preparación, a, al barman, al, eh, al posavasos, a la copa a la luz, a los adornos, ¿no? que todo eso nos abra el gusto y la emoción para poder colaborar y sobre todo pensando que un cóctel habitualmente nunca lo tomamos solo y que lo mejor es eh, tomarlo en compañía de otros. Pues nada, hasta que hemos llegado, muchas gracias por venir y hasta la próxima.